¡Hola a todos! Hace ya un tiempo que no nos veíamos y bueno, he regresado para compartir con ustedes este pequeño tutorial. En realidad es un pequeño template que he creado para eh, un amigo en Chile, eh, Miguel Collao, el cual me preguntaba eh, cómo podía configurar Contact en Reaper. Y bueno, la verdad es que se me hacía muy difícil explicarlo por escrito y... Y decidí crearlo lo más sencillo posible, pues era crear de una vez el, el template y pues mientras tanto lo pongo a disposición. Eh, tal vez más adelante, si tengo un poco de tiempo o si lo necesitan, eh, algún tutorial tutorial eh, aposta sobre cómo configurarlo manualmente. Pero lo importante es ser lo más prácticos posibles si y bueno, es... Encontrar ya el template de hecho y sencillamente lo que tenemos que hacer es ir cargar nuestros instrumentos y ya tener todo listo. Bueno, aquí voy a cargar este este piano y les explico un poco cómo, cómo se cómo se tiene... Pues no es tan difícil, es, es muy sencillo. Entonces aquí en la parte de abajo tenemos todos los instrumentos eh, MIDI que vamos a cargar dentro de Contact. Y vemos que está dentro de este folder con cat midi y en la parte superior tenemos contact salidas que son todas las salidas de cada uno de estos instrumentos que vamos a cargar entonces aquí dentro de, de contact vemos que tenemos las salidas que se configuran acá en esta parte tenemos todas las 16 las 16 salidas eh, en este caso está por default la primera eh, voy a colocar aquí para que son un poquito vamos a ver Creo que grabar esto Vemos que en la parte superior está ya sonando la salida 1 y sucesivamente cuando vayamos cargando otros instrumentos aquí en esta parte pues vamos, vamos asignando las salidas respectivas. 2, 3, 4, 5, bueno y así sucesivamente hasta la salida número 16. Ok, eh, si ya dentro del proyecto eh, son demasiados instrumentos y digamos necesitas ocultarlos, lo puedes hacer sencillamente desde eh, Track Manager. Entonces vas a Track Manager y, y de acuerdo a los, a los instrumentos que tengas, y sencillamente ocultas los otros. Que si después más adelante necesitas más, pues sencillamente los vuelves y los, los dejas visibles o los puedes cancelar, tanto tienes ya el template a disposición. Ok, voy a dejar en, en la parte de la descripción el link donde puedes ir a descargar este template y así fácilmente cargarlo dentro de Reaper. La única cosa que tienes que hacer es ir a show Reaper Resource Part in Explorer, le das run y tienes que importarlos en esta carpeta que dice track templates. Doble clic allí y aquí importas los templates que te voy a dar. Los otros son sencillamente los mismos, o sea, hay cuatro más que he puesto porque es la derivante. Eh, estos otros cuatro que son los con los que más trabajo yo, que ya están coloreados, prácticamente están sencillamente coloreados. Por si tú trabajas con bastantes samplers, pues allí es una partida de inicial que ya tengas más preparados los colorcitos y todo. Bueno, ok, esto era todo por este video. Espero que les sea de ayuda y nos vemos en otra ocasión. ¡Estima!